Eso? Yo oye, algo, oye, algo. Tú, sabes? Eso. No, hombre, no, de ¿Tú eso. sabes que yo me quille con eso, con la gente que apoyan a las águilas cuando están en la serie final. Porque en una serie final con los gigantes, yo no vi en Santiago haciendo caravana. Y aquí le gusta hacer caravana cuando las águilas ganan. <risa> y eso se tiene que acabar. Porque en Santiago no hacen caravana cuando los gigantes ganan. Cuando los Gigantes ganaron la otra vez con la Estrella, nadie hizo caravana. Cuando los Gigantes pasan a, lo, a, a los Round Robin, a series finales con los otros equipos. Ah, pero si es con el i si quieren venir a hacerle coro. O acechar que los Gigantes este año te, empiecen, espérate, que empiecen con el IC en una serie final y que vengan dique que de Santiago está apoyando. No, si, si no van a apoyar no tienen que apoyar contra contra todos los equipos. Si es Estrella, Toro o con lo que sea. Sí, porque la gente de Santiago nada más apoyan a los Gigantes cuando es el IC, cuando de la serie no, final encontré el Liso. No, no, no solo, no solo. Se tenía salga. que decir, se dijo. En Santiago no hacen caravana, entonces no tienen solo, que dejar el lado de estar y que saliendo con lata <risa> cuando la águilas la ganan aquí, que eso no está. No solo, no solo. Y me mandan este corte a Santiago, y a Má, me mandan este corte, lo voy a subir. No solo, no solo contra no, el Licey, El país entero apoya a cualquier equipo que no, sea, mentira, sea contra No mentira, mentira, eso, eso mentira, es mentira, mentira, eso es, eso eso es mentira. Yo doy no, los, gigantes estaban, los gigantes estaban en la los gigantes estaban en las finales con los toros. Y cuando van con la estrella, yo no veo ningún santiaguero subiendo post, ni poniendo banderas no, en el monumento, de que, que, contra que contra somos de Santiago gigante, nada de eso. Pero aquí, aquí hay que hacer caravana y salir de que con, con la lata. Eso se tiene que Uno acabar, eso de la de la relajo. Estrella. Eso se tiene que acabar, de que ganar las águilas y salir con una lata, diga que caravana y eso. Las águilas cuando ganaron en el 2018, me parece. Aquí se hizo una celebración. Yo estaba no, ese, no. Yo, yo estaba aquí. Pero este, yo quisiera, que, aunque no ganen los gigantes de año, pero que queden en la final con un equipo del este para que tú veas cómo en Santiago se dividan de pelota. No <risa> va a seguir. Pero es lo que te digo, cuando es contra el Licey, hasta los Yankees de Nueva York lo apoya todo el mundo en este país. No, sí. sí. Cuando es contra el Licey, sí. Óyeme. No, no, no, no, no, no. no, no. no, no, no. Eh, la, en Santiago nada más se apoya pelota. Eh, eh, afuera de ellos, si es contra si el Si es contra el licey, si, si no es contra el Licea, en Santiago no se habla de pelota. Después, <risa> después que salgan a la Águilas en Santiago no se hablan de pelota. No me vengan a mí con eso, Villalona, que ya yo he vivido todo eso. Ajá. Yo he vivido todo eso. Así que eh, aquí que dejen de estar celebrando caravanas y la Águilas la ganan, que eso no está. Cuando de gente está de... de, de, de de vaina, de la cuando, pasó la, cuando pasó la carrera fantasma En el final del 2009 el, el, el desastre de final, de serie final Que ocurrió en el 2009 Ahí salieron todos los aguiluchos a defender a los gigantes Ah, porque sí. era contra el i ah Y pues, ¿por qué no salieron en el, en el 2014 ah, Cuando los gigantes ganan con la estrella no, pero con, ¿Por qué te no te celebran en Santiago? Déjame buscar si celebran celebración que, en dame, Santiago tú. de la, la, la, la corona de los gigantes Dejame, no, eso, está, está, ¿Está registrado aquí en YouTube para la historia, si sí, sí, celebran caravana en Santiago cuando los gigantes fueron campeones déjame no, ver, vaya que, hablando presenten estos flores si los aguiluchos hubiesen celebrado esa victoria también se hubiesen quejado ya me ve, ve, no me digas que no, porque así somos los dominicanos nos quejamos por todo, pero Mientras tanto, mientras ella está en su... Celebración de los gigantes del Cibao en Santiago de los Caballeros. Mientras ella está ahí, ¿verdad?, en su, en su cuestión contra los lambones de otros equipos, pues aquí le quiero presentar aquí, como siempre es un gran honor presentar a Papá Tarima, de Flow, vamos arriba. Señores, buenas tardes. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no, no, eh, no. no. Un color no, no define de, de cuál uno sea. Exacto. Lo que pasa que con, yo mejor me voy a quedar callado. <risa> Señores, <risa> con esto voy a, a, a hacerle la segunda familia y es la verdad. Yo no encuentro sentido de yo ser de otro equipo habiendo uno en mi ciudad. Y también así, yo nunca he visto Caravana ni en la capital apoyando a los gigantes, ni he visto en Santiago. Mira, los aguayos, ¿no quieren saber de los gigantes? No, no en los aguayos, y no, y no hace carabando en los aguayos, son aguiluchos la mayoría. No, en los aguayos, que eso es ahí a dos minutos. Sí, no. En vi, hay pocos de los gigantes. Son todas las águilas, entonces... Eh, los lambones de aquí, incluyendo a Villalona. Que salen no, no, a hacer caravana. No, a mí no. no porque a mí no, lo que me quilla no, que salen no, a hacer no caravana con allá. lata de noche. no me digan lambón, no, porque no, no, yo, no, no. oye, me. Usted de las águilas, usted, usted nunca ha ido a, a el play. No, eso no importa, eso no importa. Pero cuando yo comencé a ver pelota verdad, aquí todo el mundo sabía, eh, amable y allá el men. Tú sabías que aquí había un momento en el que aquí la gente no iba al play. Porque, había, porque los gigantes no estaban en un momento, o que en ese momento ni ese era el nombre que tenían. Oye, lo pollo, lo pollo. <risa> había más gente, iba más gente al baloncesto superior en el año 98 y 99 que lo hacían en la misma fecha. ¿eh? En el 98 y 99 iba más gente al baloncesto superior que al, que al béisbol invernal. ¿Y qué pasa con eso? Ah, entonces en ese tiempo con mucha eso? gente que comenzó a ver el béisbol, empezando por mí, nos inclinamos por otro equipo. Y ahí estaba Las Águilas. Igual como mucha gente de aquí en Macorís escogidita también, hay Ay, gente Dios liceísta. Mío, Dios tiene que bajar y buscarlo. Eso y hay gente, escogida, mira, pero mira, bien. Chris Duarte, Chris Duarte, que es jugador de la NBA, él es si cibaeño es pura cepa, y es liceísta y lo estuvieron acabando con eso pero y ahí se le deja pasar porque en su, en su pueblo no hay no hay equipo de pelota él ya, uh -huh. ya él puede uh -huh. pero no, en venga, San Francisco no. hay, hay, equipo de pelota. De pelota. No, hay equipo de pelota 25 años tiene la franquicia sí. y usted me viene a mí y dice que usted aquí lucho. eso no sé eso no es permitido la, en Puerto Plata en Puerto Plata sí, sí, sí. si la prueba eh. la Liga le van a hacer un equipo de pelota y tú crees que no, se va a, a acabar ese no, equipo, equipo. No, en Puerto Plata no se puede En Puerto Plata llueve demasiado en Puerto Plata hay que hacer un estadio techado para poder jugar pelota en estos tiempos llueve mucho llueve demasiado no fácil y lo, que lo pongamos amane San San de, San de, lo que amane de San Cristóbal, Los camarones de San Cristóbal, cuando los camarones existían, ¿quién eran mayormente fanáticos allá en San Cristóbal? Eran del Licey No, los no, de los gigantes eran de San Cristóbal, ¿verdad? <risa> no voy con eso. <risa> no, no se, se puede decir. celebrar de otro equipo aquí y ya. No, no, pues no ya acabó. porque pues, que no celebran pues, allá. Pues, está, eh. no, se no. Celebran. no, no. No, no hay pelota. O sea, no hay pelota. Esa gente por, no habla por de por pelota. Por esa regla de tres, yo voy a exhortar a los amigos mexicanos y venezolanos y colombianos que les gusta al, a los dominicanos, que les gusta a, a lo, al equipo dominicano, que no celebren, ¿verdad? Que no celebren la, lo, los triunfos dominicanos en el casi como un Mundial en la Serie del Caribe. Ah, ah, por tu ah, otra cosa. Con otra vaselina, cosa. Oye, oye, ¿no? Para pa finalizar sí. con el. Pro, finalizar No con se, el se lo finalice. ¿Qué quieren buscar? Aquí <risa> está para el gato. No lo finalice. Cuba, te estoy diciendo no me vengas. Que aquí, que, no merecen que celebren. Oye lo que pasa. Oye, pa, oye lo que son te digo. Lambones. Aquí hay fanáticos de los gigantes que cuando están en las águilas en la serie final con Eliseo o con cualquier otro equipo, se pasan. No, porque son de Isibao, sí. No, Ay, pero las no, pero, no. de Santiago no, no lo son lo mismo. No, no, hace, no, no amiga, los Santiago no, no hacen eso. No es lo mismo. En Santiago, no, no. Cuando, la, cuando los gigantes están en la final, si los gigantes los 3, no, no, Atención, no si los gigantes ya. perdieron, ya, yo no veo más pelota. No hay pelota, ni yo tampoco. Yo no veo pelota. Yo no veo pelota porque Santiago... Después de que van la la 3, 3, ya, yo que, no veo pelota. Después de que va la raya, la eliminan? ¿Cuánto cuesta ya los en Santiago. ¿Cuánto cuesta los bliches en Santiago? ¿Cuánto cuesta? Los bliches están a 100 pesos. En Santiago. Sí. Ok. ¿Estás seguro? Claro, 150 cuando juegan con el liceo. No, que 90 están ahí los precios. Sí. Sabes que hay varios bliches? Sí, el blitz del lado izquierdo y del lado derecho. Sí, es, sí, sí. es verdad que el fanático es fanático. Sí, porque sí. el pelotero que jugaron con las águilas, las águilas, talín Javier, Mendy uh -huh. López, que son franco-macorizanos. Usted no sí. lo ve con gorra de las águilas. Esa gente está metiendo el estadio aquí. Claro. Julián lo fue ahí y, y jugaron. la Zagla. gerente general de las águilas. Y ahora con quién ahora porque por trabajo, por trabajo de fanatismo, ¿Quién es que ah, ¿quién es que ah, gigantes, no es quienes son, los Gigantes. Villalona por trabajo. Villalona, pero y la Sánchez, Luisma Sánchez, para Luisma Sánchez Cádiz y Lutal en tan en el equipo de los Gigantes, pero trabajando. Sí. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando trabajo y fanatismo no es lo mismo.